¿Para qué sirve conocer los rayos? La siguiente pregunta que me habéis hecho últimamente ha sido la de ¿para qué rayos me sirve conocer mis rayos? De alguna manera. Es cierto que, como ya he comentado también con lo de los chakras, conocer la teoría de los rayos, al igual que cualquier otra de estas teorías esotéricas, espirituales, etcétera, no sirve de mucho si no nos permite arreglar cosas, si no nos permite mejorar nosotros, ayudar a otras personas, etcétera. La, el conocimiento de los rayos en sí mismo es una teoría sobre cómo funciona el universo y por lo tanto podría quedar encuadrado dentro de uh, las teorías hermosas, lógicas, etcétera, lo que quieras o absurdas según tu pensamiento. Y desde mi punto de vista pragmático no serviría de mucho, sería algo que a mí me ha pasado bastante, que he estado aprendiendo mucho durante mucho tiempo sobre los rayos, pero nunca le encontraba un, una posibilidad práctica. Ahora que ya sabemos cómo podemos conocer nuestros rayos, los que tenemos en nuestro cuerpo, mediante el programa Pitágoras, eh, esto lo explicaré también eh, más detalladamente en otras de las gotas de sabiduría, para no alargarlas, eh, pues ya podemos ver eh, cómo nos sirve para entendernos a nosotros más profundamente, entender por qué, por ejemplo, tenemos unas ciertas incoherencias entre lo que pensamos, lo que sentimos, e incluso luego lo que hacemos, cómo actuamos. Esas incoherencias se pueden ver fácilmente con los rayos que tenemos de nuestro cuerpo físico, emocional y mental, la comparativa. También podemos ayudar a entender mejor a otras personas, sea de padres a hijos. Esto puede ser muy útil eh, para educar a un hijo, no un hijo una hija, ¿no? Eh, conocer sus rayos puede ser eh, más, lo más práctico que podemos eh, conocer, rápidamente para saber por qué chocamos con algunas cosas, por qué nuestro hijo es de tal manera. También evidentemente los hijos nos pueden nuestros padres e incluso para entender a nuestra pareja o, o a un nivel incluso teórico, pero para entender la diferencia entre otras personas, que cada uno que tiene un rayo predominante vemos cómo funciona de una manera diferente. Incluso para eh, encontrar un equipo de trabajo a un nivel de empresa o de negocio que sea funcional al 100%, lo ideal sería que hubiera un poco, una persona al menos, que tuviera una predominancia de cada uno de los rayos. Por lo tanto, el conocer los rayos es algo extremadamente útil hoy día para conocer a las personas, encaminarlas hacia su mejor realización y evitar problemas entre ellas. Más práctico, imposible. so